y ¿Crees que Mort entró accidentalmente en la máquina del tiempo? Sí, supongo que es posible. Preguntémosle a Rick Moran y de acuerdo de la tiendita de los horrores. ¡Claro! Vi a un pelirrojo pasar hace como una hora. Mort, el judío! Parecía tener prisa y su gesto era de dolor. De hacer polvo. Dirun, dirun! Y se metió en aquella caja y de pronto hubo un gran destello de luz. ¡Fue, fue!